¿Se han imaginado alguna vez dejarlo todo y vivir aislados al margen de la sociedad? Félix Gallardo, vecino de Ariza, pasó la mayoría de su vida en los barrancos del municipio, en el que construyó una fortificación. El complejo es el final del recorrido del nuevo Sendero del Sacristán, inaugurado en su honor. Nos encontramos en, en el llamado Castillo del Sacristán. Este lugar lo hizo un, un señor que estaba ...fuera de la sociedad normalizada... ...y dedicó su vida a estar tallando estas piedras... ...y a esta estructura. A la muerte de Félix eh, estábamos preocupados... ...por el deterioro que podía sufrir... ...o, o posibles actos vandálicos y gélagos, ¿no?... En el, en, el, ...en el castillo, entonces decidimos... ...que era mucho mejor ponerlo a disposición de todo el mundo... ...que lo conociera todo el mundo... ...y darle cierto protagonismo... ...para de esta manera protegerlo ¿no?... Y entonces estuvimos estudiando varias posibilidades... ...y como no se podía hacer ninguna figura de protección... ...ni ninguna cosa así, decidimos eh, hacer un sendero... ...poner en valor haciendo un sendero... ...pasando por diferentes sitios que había construido él... ...que tiene otras pequeñas construcciones, otras fuentes... ...y hay un sendero que pasa por todos estos sitios... ...y llega hasta aquí, que es el, como el colofón final". "...como protección y como recurso también eh, turístico para, para, para el pueblo... ¿no? ...a nivel de la zona y, y demás" únicamente con sus manos y con herramientas básicas creó algo difícil de explicar por los vecinos creemos que está englobado dentro del art brut que llaman que es un arte como fuera de lo normal y entonces queríamos pues, que saliera la luz que no se quedara aquí que dentro de ...de 10 años estuviera todo hundido... ...el resultado final es, es sorprendente... ...porque en el, en el siglo XX que era esto... ...pues te sorprende a alguien... ...picando piedras de cantera... ...y haciendo construcciones medievales digamos... ...y pero bueno, es curioso... ...y entretenido... ...y la gente está muy contenta... ...hay mucha gente que viene a hacer la ruta... ...gente de los pueblos... ...gente de, de Calatayud... ...que sea una ruta homologada, eh, pues también le da otro, otro prestigio... ...y otra publicidad, ¿no? a, a la gente que hace, que hace ese mismo. Es muy llano, tiene, no tiene casi desnivel, apenas desnivel... ...entonces es una ruta familiar... ...hay algún trozo que se pasa con un poco más de pendiente... ...pero eh, la, la hemos hecho con niños, muy bien y familia Está todo el mundo muy contento, muy emocionado... ...y la verdad es que es una, una maravilla... ...tanto el complejo como la, como la propia senda". Un pueblo que ha querido proteger la vida y obra del sacristán.